palabra el senador Bernal. Gracias, presidente. Eh, señorías, eh, esta moción que nos presenta PDCAT nos sitúa ante la realidad de las políticas sociales que aplica el Partido Popular desde su doctrina neoliberal del recorte y del austericidio. Un recorte de derechos y de prestaciones amparado en la modificación del artículo 135 de la Constitución y en el desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en este caso, para uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, las personas dependientes un colectivo de 1.200.000 personas en este país, de las cuales 330.000 se encuentran en una situación de espera para ser atendidas en el sistema de dependencia. Estos recortes que aplica el Partido Popular dejan en las familias la responsabilidad de la atención a las personas dependientes. La propia ministra ha declarado en este mismo atril que gracias a la solidaridad y el esfuerzo de las familias que en España se atiendan a las situaciones de mayor necesidad. Lo que parece un agradecimiento es una manera de crear un discurso hegemónico en el que se transmite a la sociedad española que hay que tener una familia con recursos para poder ser ayudado, para superar las situaciones de adversidad. ¿Les suena a eso algo? Eso es claramente destacar cómo el PP discrimina en un sistema de clases. Si tienes una familia con recursos económicos, tendrás recursos para superar las situaciones de dificultad. Si no tienes recursos económicos tu familia, tendrás que tirar de la caridad. Lo que está en el fondo de esta cuestión es el cambio de paradigma que quiere implantar el Partido Popular en el sistema de servicios sociales. Si tomamos como referencia los modelos de estado de bienestar de Gota, Spin-Andersen, la intención del PP es pasar de un modelo de estado de bienestar socialdemócrata, en el que es el Estado y el tercer sector los que atienden y los que distribuyen las políticas o los servicios sociales a la población, a un modelo neoliberal, en el que es el mercado y la familia los que se encargan de proveer de servicios sociales, y si no lo hacen estos, pues lo hará la caridad. Entonces, este es el modelo que nos quiere implantar el Partido Popular como servicios sociales. La gestión política del Partido Popular en servicios sociales es una cadena consecutiva de fracasos en todos los niveles, en el político, en el técnico y en el de gestión. El momento estelar que ha tenido esta ministra en esta legislatura ha sido colocarse en una pancarta al lado del señor Albioli, de la extrema derecha, para manifestarse en las manifestaciones que ha habido en Cataluña a la, con la crisis territorial. Pero, los fracasos sí que no, han sido multinivel y nos vamos a basar en estos indicadores. Tenemos una ministra de Sanidad que lo único que ha hecho ha sido recortar, privatizar y excluir del sistema de atención sanitario a las más vulnerables. En el, en el indicador de igualdad, una ministra de igualdad que desconoce el feminismo, desconoce las políticas de igualdad y la falta de apoyo a las movilizaciones del 8 de marzo y el incumplimiento de los compromisos adquiridos en esta Cámara del pacto de violencia de género de 200 millones, solamente hay 80 reflejados en los presupuestos generales del Estado para el 2018. Faltarían 120 millones. En el área de servicios sociales, esta ministra está permitiendo que, mientras el Partido Popular nos da el discurso de que la macroeconomía va bien, que se ha recuperado la economía de este país, la microeconomía sigue sin recuperarse. Siete de cada diez familias, lo dice el informe del Estado Social de la Nación, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, no han notado la recuperación económica en este país. En este país solamente le va bien a las empresas del IBEX 35, no hay un plan de rescate social ni de redistribución de la riqueza para aquellas personas que peor lo están pasando en esta crisis estafa. Y, concretamente, yendo a la situación de la atención a la dependencia, no se ha cumplido con el pacto que se firmó con Ciudadanos para el año 2017. De los 100 millones que se pactaron en los presupuestos generales del Estado, 44 millones se han dejado sin ejecutar. mientras. No, 90 personas mueren al día sin ser atendidas en el sistema de dependencia, estando en las listas de espera. Esos son 33.000 personas al año. Y esta es una responsabilidad del Partido Popular porque es una cuestión de elecciones. Mientras uno elige que le va a hacer la silla al señor Trump y va a dedicar 10.000 millones en cosa de unos años para, para ingresar en la OTAN o para, o para justificar el gasto militar en la OTAN, se deja a las personas más vulnerables sin atender. Y esa es una responsabilidad que ha elegido el Partido Popular. Con el Real Decreto 20-2012, de 13 de julio, se extingue la seguridad social de las personas cuidadoras no profesionales. Se les deja fuera del sistema de cotización a las personas. Vaya terminando, señoría. Sí, termino, señor presidente. Y estamos hablando de una situación de explotación, una doble explotación. Explotación laboral en un sector en el que la precariedad es lo normal y explotación de género, porque es un sector de cinco de las personas. Sí, voy, señora presidente. Estamos hablando de que no se cumple con el, con el acuerdo de financiación de la dependencia, por consiguiente, desde el grupo parlamentario Unidos Podemos vamos a votar que sí a esta propuesta que ha hecho el partido PDK.